jungle. Ya estamos pescando en aguas del río de la Plata en zona norte, partiendo desde las guarderías de San Fernando junto al guía Diego Bermúdez, a quien le agradecemos el material. Y bueno, tenemos por delante toda la temporada de pesca de pejerreyes. Arrancó muy bien, con excelentes matungos. hermoso, uh, vení gordo, despacito, trae tráelo despacio. ¡oh! Uh, espectacular, tremendo pescado, muy bien, seguimos por más. ¡qué buen pescado! Ese es el pescado del río de la plata. que se caracteriza si hay... por dar ejemplares oh. eh, de kilo, así que bien, tenemos eh, los hermoso pescadores hermoso. de Cava, de Capital Federal, esta posibilidad muy cercana de disfrutar el día de pesca y volver en el mismo día a, a nuestros hogares, la pesca se realiza con boyas grandes, eh, claro, tres sí. boyas con separación de un metro y medio, brazoladas bien cortitas de 15 a 25 centímetros, y se encarna de dos a tres mojarras o dos mojarras y un filé para traer a los eh, pejerreyes más grandes. Se arma la calle de ceba y se trata de pescar eh, en los bordes de la ceba donde, donde ingresa el pejerrey. Así que eh, por delante, como decíamos, tenemos lo mejor para pescar meses como... Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, donde se da muy bien este tipo de pesca. Así que queda hecha la invitación. Si quieren ir, se comunican con Diego al 11 58 64 60 42. Dale, dale, dale. ¿Cómo anda ese pescador? Eh? Casi en vivo atrás del otro. Bueno, un poco más chico, pero bien activo el pique en el río de la plata. Impresionante.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 Comunícate al 11 57 61 15 0 47 o al 11 66 0 77 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Palo Argentina. ¿Eres pescador? Hoy queríamos mostrarle algo de cañas que tenemos para pejerrey, diferentes marcas, diferentes acciones, largos, eso va a gusto de cada pescador. Bueno, comentarle que teníamos, como le digo, diversas marcas de la marca eh, Caster, de la marca Shimano, de la marca Bando, de la marca X-Fish, eh, de la marca Surfish, Tech, Lexus. Tenemos varias marcas, ya le digo, diferentes largos, diferentes potencias para el río de la Plata, para la laguna modelos como por ejemplo también la alivio de Shimano, que son eh, los modelos Feeder que son cañas en tres tramos, que hoy en día están usando mucho también para la pesca. Con mitos armados, por ejemplo, en este caso acá tenemos uno de la caña estímula de Shimano con un recito de Daiwa, eh, comentarle básicamente eso, eh, por ejemplo, como para que tengan una noción, tenemos por ejemplo aquí la flecha de plata de Kifish. Esta la pueden abonar en 12 cuotas de 475 pesos. Eh, hay para todos los gustos. Eh, y tienen cañas en grafito como esta, por ejemplo, con pasillos ya para un tisclamento. Súper accesibles. Por cualquier cosa nos preguntan, cualquier cosa nos consultan, como siempre decimos. Pueden encontrar todos los datos acá al pie de la página. Y bueno, esperamos sus consultas. Muchas gracias.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 De caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas la primer cuota a partir de los 90 días. que realizamos hace unos días atrás en la provincia de Santa Cruz, fuimos por las truchas, por las truchas y las más grandes del mundo. Estuvimos pescando en la estancia Lago Strobel en el lodge Jurassic Lake, un lodge de primera con la particularidad que no solo tenés la posibilidad de pescar en el lago, sino también en el río Barrancoso. Vamos con las imágenes. del Pescador TV, estamos en Estancia Lago Strobel en Jurassic Lake Lodge. A nuestra espalda tenemos la Bahía Silver, ahora vamos a hacer unos primeros intentos de la mañana en esta bahía. Amigos del Pescador, estamos arrancando acá en Bahía Silver. Vamos a arrancar con un equipito de spinning, 17 libras, cuchara Toby de 28 gramos, un rincito tamaño 3000 o 4000, con un nylon. Nylon del 0.35 o 0.37. Vamos a arrancar con los primeros tiritos de la mañana. Está complicado. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido al local. Bueno, vamos a mostrar a Gaby un poco lo que son las carnadas y cebas para, para pesca, ¿no? Que hay disponibles en el local. Podemos arrancar acá con lo que es la harina para preparar la masa, la Golden Carp, que es una masa que está rindiendo muy bien, la están usando muchísimo, una masa bastante relativamente nueva y que realmente anda muy muy bien. Bueno, lo van a ver en el Facebook, en algunos lugares que la están usando y realmente es muy rendidora. Tanto para carpa como para boga, anda muy bien. También vienen otras así que ya vienen listas, de gran pique, por ejemplo. Esta que es dulce, esta que es picante, ¿sí? O si no, la otra que viene envasada al vacío para armar. Que lo bueno de esta masa, por ejemplo, que la podemos tener muchísimo, muchísimo tiempo adentro de la caja o del bolso de pesca. Y la podemos tener ahí, en cualquier momento que uno se va a pescar por ahí de noche o algo, en algún momento que no conseguimos carnada lo no salva. La tenemos ahí siempre para prepararla. Eh, después todo lo que es también carnadas envasadas al vacío. Esta acá es la posta de sábalo, viene también tirita de sábalo, que ahora te la muestro que la, no la sacamos. Eh, este que se llama Super Boba. Lo bueno de venir envasado al vacío es que se sale encima un poquito de previamente y al envasarlo al vacío no necesita frío, lo puedo, como decíamos también, como la, las masas lo podemos tener guardado en la, en la caja de pesca o en el bolso por muchísimo tiempo, lo mismo que las mojarras, fíjate que acá tenés el mojarrín, que es la mojarra bien chiquitita, y si no la mojarra un poco más grande, esto está salado y envasado al vacío, con lo cual cuando lo abrimos ya lo cortemos listo para usar, después tenés, que se usa mucho para cebar, eh, la harina de camarón, ¿sí? es algo muy buscado, que anda muy bien para cebar, tanto en las lagunas como en el río, para el pejerrey. Excelente. Y lo mismo que los aceites de pescado, ¿sí? que lo tenés en presentación de un litro o de medio litro. Este aceite que vendemos acá es realmente es muy muy bueno, es el que usamos nosotros para pescar acá en el río de la Plata, realmente es excelente. Así que bueno, por cualquiera de estos artículos no tienen más que comunicarse. Como siempre hacemos servicios a todo el país, así que nos esperamos.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 Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro-Del Medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis Pesquero El Faro. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris.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 Bueno amigos pescadores, ya sabemos que el peje está full en todas las lagunas en el río de la plata está bárbaro. Qué mejor?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 El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 Salidas diarias. Teléfono de contacto 3382 44 73 11. Facebook. Excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villacañaz, podés pescar junto al guía Santiago Gerlein. Santiago Pesca dispone de tres embarcaciones tracker, 620 totalmente equipadas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 lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473 46 95 Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Gerlain. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. La desembocadura del río y en las distintas bahías que tiene al lado. También estuvimos pescando en las distintas partes que tiene el río. El río es un río de montaña, agua cristalina, con muchos saltos, muchas piedras. El río se encontraba lleno de truchas, muchas truchas plateadas recién, que se encontraban recién remontando el río. Eh, la pesca ahí la realizamos con el equipo de mosca número 6 y una gran cantidad de moscas pescamos mucho con secas, también pescamos con huevitos, con gusanitos, con una gran, gran variedad de técnicas según el ambiente, porque el río tiene distintos lugares, tiene un sector que se llama el pozo o el pozón, después tiene lugares más llanos y después tiene muchos sectores de cascadas con caídas de agua de uno metro, 1 metro, metro y medio, y las truchas se encuentran ahí tratando de remontar el río. La verdad que es una experiencia única, el clima nos tocó, no, no fue tan frío para la época, fuimos fin de temporada. La verdad que los días se mantuvieron bastante bien. Los dos primeros días prácticamente sin viento. En los últimos días hubo un poco más de viento, pero acomodando el tiro se hace una buena pesca La pesca ahí es la distancia muy corta en el río, son 4, 5, 6 metros de casteo, no más de eso. tal cual lo muestran las imágenes. Después en la zona del lago, tanto en la desembocadura como en las distintas bahías, ahí la, la pesca la realizamos con equipo número 8. Pescamos mucho con pulibagres, climbers, pescamos con secas también. La verdad, que una pesca increíble. Truchas que rondaban los 4, 5, 6 kilos, hasta algunas que dieron la sorpresa de 10 kilos la más grande. Salieron muchas de 8, de 9 y varias de 10. La verdad, que una locura. También se puede hacer una pesca con spinning. En los lugares permitidos, puedes pescar con cuchara, eh, no lo que es el río ni la desembocadura, sino en las distintas bahías. Ahí también la pesca fue espectacular, era prácticamente un tiro, un pique, un tiro, una trucha. Eh, las truchas son muy grandes, son muy peleadoras, estaban muy fuertes, muy activas, eran los primeros fríos, eh, y hay una gran cantidad de truchas intentando entrar al río para desovar.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 el Catu, las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de Pejerrey. Comunicate al veintidós cuarenta y uno cincuenta y ¡Eso! Oh, lo aguantaste ahí. Más o menos Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178.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 nosotros. Vamos a salir próximo viaje, febrero del 2022, así que tenés tiempo para agendarlo, comunicarte con nosotros y asesorarte todo lo necesario para realizar la mejor pesca de trucha de tu vida.